Bueno, el día de hoy les enseñaré a hacer guaracha en el FL Studio Mobile, la librería que estamos trabajando la podrán descargar, el enlace está en la descripción del video. Lo primero que haremos será abrir un sequencer y seguir los pasos en pantalla para desarrollar tres loops. En la misma librería les deje algunos instrumentos como marimba, trompetas y un saxo, escogemos algunos para acompañar los drums, el único lo será debajo para guaracha, recuerden jugar con los volúmenes y no saturen la pista como me pasó a mí. Unos momentos después. Bueno así sonaría todo junto. Recuerden suscribirse y dar like para apoyar este contenido y el crecimiento del canal.